Eh, la contraté en el, en el 2003, en junio, el 2 de junio del 2003, en, en principio me hicieron un préstamo por 246 mil euros. Eh, bueno, era, era viable porque íbamos trabajando, mi mujer y yo íbamos tirando, íbamos tratando de pagar. Pero a medida que pues, fue pasando el tiempo, bueno vino esta crisis eh, financiera que estamos viviendo actualmente y no fue posible. Cuando, nosotros, cuando yo dejé, en teoría, de pagar porque no, no había ingresos en, en casa, pues tratamos de venir a hablar con la oficina, de acercarnos con otra persona para ver qué podíamos tratar de solucionar. Pero no fue posible, el director no, no nos atendía. En principio presentamos la condonación de la deuda, pero eh, fue, no fue estudiada un 100% porque fue negada los cinco meses. Hay muchos casos y es algo que realmente es sorprendente porque hay directores de oficina que hasta hasta se niegan a sellar una simple solicitud de acción que realmente no les compromete a nada. ¿no? Lo que pasa es que es un tema que ellos deben tener vetado por expresas órdenes de los superiores o yo creo que hay directores de banco que incluso se vetan a sí mismos. Yo creo que en el caso de Pedro lo que ha pasado es que él mismo, el propio director de la oficina, ha enquistado el, el problema porque no... Se, se definía como incapaz o, o no competente para resolver el asunto y, sin embargo, no, no enviaba a ningún superior a tratar de mediar, que al final es de lo que se trata. Y, y además ahora, con el código de buenas prácticas este que aprobaron el, el decreto de Guindos de marzo, eh, realmente se pueden acoger muy poquitos afectados y encima a las entidades financieras lo que pasa es que se acogen a que solamente pueden aplicarlo en esos casos. De manera que en lugar de haber beneficiado a los, a los afectados, les ha perjudicado porque dicen no entras en el decreto, que no entra casi nadie porque ponen unos precios de vivienda ridículos y todo el mundo que tiene problemas con la hipoteca ahora mismo compre la burbuja. Y por ejemplo, para haceros una idea, en Barcelona Capital en los pisos para poderse acoger al código de buenas prácticas no pueden pasar de 200.000 euros. Estamos hablando de que en la Burbuja no había pisos de 200.000 euros con lo cual, lamentablemente, ese código eh, es una vía a la que se pueda acoger pues, en un 1% de afectados. La última vez que yo estuve acá, yo vine en solitario, eh, vine a entregarla, ya, ya fue la, lo que era la cancelación de la deuda. porque ya me lo habían subastado el 15 de noviembre del año pasado entonces yo vine después de la subasta a entregar el modelo de carta para que yo, él lo hiciera llegar a, a sus superiores no fue atendido eh, por lo contrario fui mal recibido eh, incluso me amenazó con sacarme la entidad con la policía, con los mozos de escuadra bueno y de momento pues a los dos días decidí ponerme acá frente a las instalaciones de esta entidad como protesta pacífica para que vieran que realmente ya estábamos en un límite donde no teníamos ninguna otra salida, que era esta. Después de que ha pasado el tiempo, la confianza y, y ya la costumbre de que yo estoy acá, pues se ha dado la oportunidad de que haya salido y en un momento de hecho, bueno, vamos a hablar y, y existió la posibilidad de habernos tomado un café, pero, o sea, para intentar de pronto decir que bueno, que ha bajado un poco. Los humos y que de pronto me ha querido atender, y que de pronto por lo menos ha existido un diálogo, no como el que yo quería para solucionar mi problema, porque en realidad no depende de pronto de una conversación buena o mala, o de pronto de tomarnos un café, sino realmente que, que se solucione mi problema y que él sea un puente para que se solucione mi problema, pero no lo ha sido. Simplemente se entorpecedió en el momento y, y no sirvió. Y bueno, no, por eso nosotros tuvimos que buscar otras salidas. A, por otros medios para tener esa, esa posibilidad de escalonar más, de llegar a un superior que realmente nos atienda y que nos, nos dé una respuesta posiblemente en un mes o menos. Eso es, lo, eso es lo que hemos obtenido prácticamente. Tenemos la suerte, no solamente yo, sino todas las personas que estamos viviendo por esta situación, de que no estamos solos, ¿sí? de que existe un respaldo, eh, tanto humano como técnico, ¿sí? eh, preparado como profesional, que, que, nos, que nos, si nos unimos todos, Podemos, podemos hacer muchas cosas. ¿sí? Y que también en un futuro existirá, obviamente, el código de buenas prácticas de los bancos que se, se su, asumirán a estas necesidades del, del pueblo. ¿no? Pues justamente esta semana vamos a empezar ya a recoger firmas y lo que se pide en esta iniciativa legislativa popular es eh, que se consiga la dación en pago, pero retroactiva, es decir, que afecte a las familias que ya han sido eh, desahuciadas y que se les mantiene la deuda o se les está persiguiendo la deuda, que pues se les condone, que haya una mala I'm <laughs> you. En este país es, es crítica, estamos en un momento de crisis, con lo cual que se, que se paralicen y que además las entidades financieras cedan eh, los pisos eh, procedentes de los desahucios y los que tienen vacíos en alquiler social para la gente que los necesite. Esas son las tres, las tres peticiones de la, de la ILP, que esperemos conseguir muchísimas firmas y que pedimos la colaboración de todos. Bueno, que queremos recoger tantas como votos obtuvo PP en las pasadas elecciones. Un poco para que cuando entren en el Congreso vean que hay un respaldo popular, ¿no? ¿No? y que realmente no solo es un tema que preocupe a los afectados, sino a gente muy solidaria, porque realmente yo creo que mmm, muchísimas personas tienen algún conocido, algún familiar que está pasando por este problema debido a la situación de crisis que tiene este país. De todas maneras, lo que recomendamos es que la gente entre en la web que no te vida.org, que es la web oficial de la, de la ILP, y allí saldrán los puntos eh, donde se podrán recoger. Por, por otra parte, también quedará reflejado en la, en la web de la plataforma de afectados por la hipoteca, que es afectadosporlahipoteca.com.